para mí algo que he venido soñando desde chica, yo cuando iba creciendo jugando sudamericanos, eh, teniendo la Julieta que ya tiene una, una carrera larga sí. en el EPGA, uno va mirando a eso y de repente uno va soñando como niño de que uno va a estar ahí, que va a jugar a ese nivel, ¿verdad? uno se prepara y sueña, mm. uh, con los años obviamente me di cuenta un poco más de la realidad lo que es jugar a ese nivel y prepararse lo que significa ir ahí obviamente fui a Estados Unidos a, a llevar una carrera deportiva y universitaria donde yo puedo acostumbrarme a lo que es eh, jugar golf en Estados Unidos uh -huh. y obviamente el año pasado eh, yo me recibí y empecé este proceso de, de jugar eh, golf profesional, de jugar los clasificatorios, el año pasado había um, clasificado el tour del Epsom que es el tour de ascenso jugué este año ahí, tuve semanas buenas, semanas malas, sí. eh, aprendí mucho este año a moverme, a, a la competencia, o sea, uno también aprende con las personas que uno va jugando, como que se va acostumbrando, va entendiendo que uno tiene lo suyo y que uno puede competir. Sí. En junio yo había clasificado al torneo más importante en mi carrera que fue el, el US Open, que es un major para el golf, y para mí esa semana fue increíble, porque fue como una probada lo que es este nuevo tutorial que clasifiqué, que, no que es lo más alto, o sea, mi coach me había dicho, o sea, disfrutar que de ahí no va más para arriba. sí eh, Y eso es la verdad que me impuso mucho, aprendí mucho, eh, traté de llegar a q porque que es la clasificación, la final, uh -huh. de la mejor manera, eh, entendiendo que hay cosas que yo puedo controlar, que es mi preparación, la forma, que, la forma optimista que yo llegue como yo llegué a esa semana y hice todo lo posible, o sea, conocí a las canchas me iba a jugar um, y de llegué, de una forma claro, llegué de una forma positiva al torneo, ¿no? eh, tratando de ser optimista pero también aceptando eh, lo que pueda pasar, es más, eh, las dos semanas fueron tan largas uh, son ocho rondas, son, son cuatro rondas de prácticas, un montón de, un montón sí. de tiempo para tener tanto tiempo para pensar, um, pero las cosas se fueron dando eh, eh, cambiamos de ciudad, eh, uno de repente se empieza a pensar adelante eh, de lo que puedo hacer porque yo en un momento estaba sexta en la clasificación y obviamente uno se, se emociona y trata de, ok, <risa> pero <esperar> un rato. <risa> um, pero al final el domingo pasado pude cerrar la vuelta de la mejor manera, metiéndome al tour, que es algo que, como te digo yo soñé hace muchísimo tiempo. No solamente jugar ahí, pero para mí tiene un significado en el sentido de que eso me pone un pasito más cerca de las Olimpiadas de 2024, que también es Gracias. un sueño mío. Sí.